Vale, a ver dónde apoyo el móvil En realidad tengo el trípode Pero me apetece ir a por él el... Este me parece un buen sitio para empezar el vlog Me voy a quitar esto que tengo calor <risa> Empezamos un poco raro porque hoy es 27 de septiembre Pero en realidad tengo todo el grabados grabado, ¿vale? Que este jornal yo creo que es bastante especial Porque tiene como un montón de cosas Que yo creo que van a marcar el curso, en plan, nos hemos mudado, entonces pues vais a ver el piso. En plan, muchas cosas, rollo el principio de curso también pues muchas fiestas. ¿Por qué estoy empezando el vlog el 27 de septiembre? Pues porque eh, os quería mmm, decir una cosa y es que este vídeo está patrocinado por esta marca de aquí. Me contactaron conmigo hace unos meses para enviarme un aspirador, ¿vale? Entonces yo en su momento dije como, ya tengo aspirador en casa, en plan, no, no, vale, no. Pero eh, cuando ya mmm, vinimos al piso, nos mudamos y tal dijimos, oye, pues qué bien nos vendría tener un rumba y al final hemos acabado colaborando con ellos y nos han enviado la rumba, ¿vale? que es de Amazon pero que bueno, que voy a esperar eh, a que venga ranchita para hacer el unboxing con ella, porque yo le dije que la condición de aceptar esta colaboración que nos iba a beneficiar mucho a las dos era salir las dos en el vídeo, en plan que me ayudara con el unboxing, que salirá en el blog y tal así que espero que cumpla su promesa y eso, que nada, que en los próximos minutos pues tendréis el unboxing y, y esas cosas. Venga, Lenchita, venga. Tío, podrías haber comido si no y... Se acaba de despertar de la. siesta esta vale, entonces no quiere salir en el vídeo, pero un segundo. Me pone el vídeo. no, no. No, no, no, no. He firmado el premio a Igual he firmado por ti. Vale. Pero, <risa> pero no salgo no mal. Una tira, tí, o un poquito mejor. Eh, igual las dos cosas, por si acaso. Ah, ¿tú no? ¿tú <risa> este igual tengo que cambia el plano. ¿no? <risa> vale, Inquanto. pues bueno, hemos hecho una colaboración con Ultenic, que es una marca que vende a Amazon. Y pues eso, ya os comenté el otro día que nos hemos mudado. Entonces, pues en el piso, la verdad es que no se nos dan muy bien las cosas de casa de tipo pesado aspirador. Se nos da genial. O sea, lo llevamos si llevamos? mejor de lo que pensábamos. Vamos a hacer el unboxing. Hoy la ponemos en marcha, eh. Ay, que lo hemos ayudado al revés. Y empezamos a liarla. La aspiradora en sí es esta. Mucha gracia, esto, es para limpiarlo igual, ¿no? Oye, pero es súper mona, eh. Ya, pero que esto es su casa. Ah, que casa es esto. Es verdad. Esto yo creo que es para limpiarla, para cambiarla o así. Oh. ¿Eh? Esto es no, donde sé. se recoge el polvo yo creo. Oh, sí, pues, pues, ¿no? Bueno, nos tenemos que ver las instrucciones, ¿vale? que están salen... Tiene más funciones, ¿no? Ah, pues sí. ¿Sí? Hay... Ah, no sé Esto es Vale, que sí, la... bueno, pues eh, la respiradora es esta. Esta la marca Ultenic y después ya la ponemos en funcionamiento que ahora vamos a comer y... Y eso, después de leernos las instrucciones y poner todas esas cosas que hay ahí, pues os las enseñamos mejor. Así que eso, hasta luego. Vale, <ríe> comemos. Sí, madre mía. Hemos dejado todas las marcas de los dedos. Sextos de Plaza De cobertura, yo no. tampoco, cero. Hemos venido a un monte a ver el atardecer y a, y a comer, básicamente. ¡Lerea! <risa> es que no, no, no, no. nunca es ¡No que Es que es verdad, graba un montón y luego solo no, no pone lo que, lo que hacemos mal. Y lo que... Sí. ¡No es, es verdad! Ver? ¡Lo pone en blanco! Aquí, ¡Es que no va a subir! <risa> Me ¡Está viendo por eso, A ver, ¿por qué me hiciste esto normal? <risa> Lo que os intentaba decir el otro día es que hemos ido a una casa rural Bueno, iré con los pues, de la Resi Bueno, no, no era una casa rural, pero bueno, más o menos Y que ahora me voy a Bilbo A mi piso, que todavía no lo he visto Cuando me convenía, no lo vi, que estaba confinada Y lo cogimos Llevo una maletita con sábanas Solo con sábanas y toallas Hoy vamos a organizar un poco <risa> Let's take go up Let's go get You know I can't go on From the north side, hey, the north side Joder, y si que me habéis hecho la ¿Cómo Hoy, hoy te ¿Cómo venido Voy a venir Es envidia esto, eh. Ya. No, eh, íbamos a ir al pincho bote y me han venido a buscar una furgoneta, una furgoneta a casa. Hacemos cuatro y así. Vale. Hola, eh, sé que, eh, bueno no, siento que está haciendo un vlog super raro. No sé, me he dado cuenta de que ha sido como una sensación rara porque yo cogía el móvil inconscientemente y grababa en plan con mis cachitos, blancachitos de mis días y tal. Pero como que no me he parado a pensar que, que estaba grabando un journal, no sé, era una cosa un poco rara. Bueno, total, que me he acordado de que estoy haciendo el journal de septiembre. Entonces, para poneros un poco al día de las cosas, pues os quiero... Contar bien todo Y bueno, yo vine aquí el 4 de septiembre En plan, estuve esos 4 días de septiembre En Javier también Así que supongo que también habrá salido alguna escena Básicamente lo que he hecho ha sido pues estar con mi cuadrilla de aquí eh, Que hemos quedado casi todos No, bueno, sí todos los días menos uno Que yo eh, me fui a Bilbo Pero bueno, más que hacer la mudanza fuimos a investigar un poco la zona eh, A poner algunas cosas que teníamos que poner eh, después pues mirar a ver si teníamos todo lo necesario para, para cocinar Y y básicamente conocer el piso que yo todavía no lo había visto Y no sé, a mí me ha gustado bastante Es un piso como que... Se nota que está viejito, pero la zona es eh, perfecta, de verdad, o sea, está súper, súper bien ubicado. Tenemos todo, todo, toda a mano. Y las habitaciones están genial porque son grandes, súper luminosas, no sé, como muy espaciosas. Además tenemos dos baños. Y a mi compañera de piso ya la conocéis, que es Aranchita, que seguro que... Bueno, si me seguís si desde hace un tiempo, pues es que seguro que la conocéis. Y es que es el primer día de clase nos llevamos eh, como si a mesas, en plan... Eso, vamos como empacado a otras partes, ¿sabéis? Y decidimos irnos al piso juntas. Y la verdad es que tengo muchísimas ganas de compartir esta experiencia con ella. Y es a qué tal nos da, Ya nos iréis viendo por los vlogs y así. Y eso, no sé, que esté muy emocionada. <risa> Vale, eh, ya estoy en Bilbo, bueno, yo ya me estoy eh, asombrando a esto, a hablar por la calle, pero bueno, me da mucha vergüenza, bueno. que ya estoy en Bilbo y estoy haciendo recados, en plan, me ido a recoger un top a Forum, en plan de deporte, después he ido a correos, pero no había llegado mi paquete, venga, y ahora voy a apuntarme al gimnasio, informarme y tal, así que eso, ya os iré contando, después luego que saldré un rato, que Aranchito está en la uni ahora, a mí me toca mañana y yo ahí no tenía ¡Oh, oh, oh! Primero cena a la una de la mañana <ríe> uh, eh, Vale, mañana Getreada, O sea, bueno, estoy en el San Mames, Para que lo veáis eh, Jope, perdón, ya son como a las diez Unas cuartas de la noche, pero es que se me olvida grabar porque que mis amigas se me olvida grabar y eso, bueno, total, que hemos ido a la uni, he pillado el bus, he llegado a tiempo, y, y, y luego, es que no sé, bueno, es que hemos tenido una clase más guay de patología general, de pato, y no sabéis qué bonita ha sido, pues había un internista, una oncóloga, y nos han estado explicando pues cómo hacer una historia clínica, casos clínicos, y así, y así, muy guay, la verdad, y luego, eh, las que estábamos, eh, hemos ido a tomar algo, y nada, ya hemos venido para casa, y pues hacer la cena. Ay, ay. Nos vamos a poner con nosotros sé lo vamos a comer estrellas. Perdón, o sea... el otro es algo bonito. <risa> sí, pero se ha cocido la yema. No podemos más. De verdad. Hoy sí, he venido a recoger el de correos. Y después al gim. Vale, ¿eh? salvo ya de casa. A eh, la ha salido un poco antes. Eh, yo hoy salgo con los la y después ya voy con los le un rato. Bueno, que os voy contando el plan poco a poco, pero hoy tenemos planazo, la verdad. Así, ole, listo. Bueno, es como el primer día presencial para todos porque hace mucho que no estamos todos juntos. La semana pasada tuvimos, pero como cada un día diferente, fue un poco raro. Ay, se me olvidó poner los guijarros. Y, y, y ya voy como estresada. ¿A mí me tocó algo, un poco? ¿A qué? Yo sí saldría, hombre, que sí. Yo me quedo con las cosas. She's rising like a church cry Give you every part of me Wanna back to where it Estoy en una Bilbo, son las 9 y 10 y tengo la bolsa y media Vale, a ver dónde apoyó el móvil. Cosas que contaros. Vale, pues hoy es lunes, lunes 27 de septiembre y eh, me he venido por la mañana pronto a Bilbo porque el fin de estar en casa también, que es que me apetecía estar con mis amigos y así. Y, y que me cogí el bus pronto porque tenía comisión de 11 a 1. Entonces eso, he llegado a Bilbo a las 11 menos cuarto, he venido al piso, tal, me he conectado a la Comi y he estado cogiendo la Comi. Después eh, me he ido al gimnasio un rato, rollo 50 minutos así, porque no he tiempo más. Después ya me he duchado, he comido... He ido a la uni porque teníamos presencial de 4 a 7. Eso y ahora, pues sin más, lo que voy a hacer es eh, merendar porque tengo mucha hambre. Y luego, pues terminar la comi. ¿Y qué más? Ah, sí, después ya me voy a preparar porque eh, hoy tenemos una gala de la Resi. Una gala que no pudimos hacer el año pasado, obviamente, que es la gala de súper veteranos. En plan, nosotros el año pasado, como veteranos, teníamos que invitar a nuestros veteranos y a nuestros novatos, pues rollo para que nos concierne todos y así. Entonces, pues es lo que vamos a hacer hoy y lo hemos organizado pues un año más tarde con nuestros veteranos y con nuestros novatos así que eso y me da un poco de pereza en realidad porque es lunes y es como ya empezar la semana cansada pero bueno también me apetece un montón ver a todo el mundo que además como me he ido a vivir con medicina y no con resi pues ya no los veo todos los días entonces pues es como decir ilusión y mi outfit de hoy ha sido este que es una camisa que era de mi mamá y campana y converse Not interested, try to keep it in your pants There's a time and place for this Haciendo la décima compra del mes Exacto, cada día vamos a comprar una cosa diferente <risa> Un día huevos, dos patatas Hola, eh, os cuento Estas semanas no sé por qué estamos teniendo súper pocas clases presenciales Ayer tuvimos de 9 a 11 y hoy de 11 a 1 Entonces ahora, eh, ¿qué estoy haciendo? Pues bueno, un segundo eh, Vale, me cambia de... De calle porque es que había mucha gente en esa Bueno, es que um, os estoy contando muchas cosas otra vez La semana pasada fui a la pelu Y me hice el flequillo Entonces eh, me lo hice un poco bastante sutil Porque no sabía si me iba a gustar o no Pero la verdad es que estoy súper contenta Entonces eh, me quiero cortar un poco más eh, Corto y un poquito más de cantidad Entonces estoy pasándome por la pelu Y se me dijeron que me pasara si, si quería un poco más así que eso, voy a pasarme ahora y bueno, que ya os dije también que durante estos meses he a ser una de las embajadoras de Brownie entonces eh, voy a pasarme también por Brownie y hacer la selección de la ropa de octubre para la colaboración y eso, y os la enseñaré más adelante pero bueno, hoy subiré tam también alguna historia para que veáis un poco y eso, y después por la tarde tengo que hacer la maleta porque mañana voy a Málaga que ya os contaré bien aunque bueno, mejor que en este vlog yo creo que os lo cuento ya en el de octubre así que eso, y también tenemos que grabar la colaboración de la, de la aspiradora así que eso, tengo muchísimas cosas que hacer hoy y también quiero ir al gimnasio así que a ver si me da tiempo a todo, por favor que sí vale, ya me he cortado el plaquillo. <ríe> yo estoy en Málaga Ya tengo todo conmigo eh, Nacho, no sé si no me voy a venir en avión porque es la primera vez que, que viajo sola sola Bueno, de verdad, o sea, ignorar mi flequillo, yo todavía no sé llevar esto Acabo de pedir un cabify para ir donde está mi amiga Ah, ver pues es que no sé porque venía a Málaga, pero bueno, no pasa nada Luego lo hago <risa> Al Mercadona, eh Al Mercadona, a comprar la cena <risa> ¡Ah! <laughs>